Hoy, entonces, este evento de qué va? Nada más para dejarlo claro, esto es un evento de un espacio de hermoso que se llama Ella o Ella, y luego de siete meses todavía no sé si decir Ella o Ella, les pues digo ambas. Pero sí, es, soy ambivalente, soy mi, eh, Y hay mucho que decir de poliamor. Mi acercamiento personal con el tema del poliamor viene del entender poli como muchos, aunque mucha gente entiende poli como muchas parejas. Y ya de entrada tenemos un problema, porque definir qué es el amor ya es un tema. Definir qué es el poliamor, ya es otro tema. Y siempre hay preguntas. Una vez alguien me dijo el poliamor es como si era un notario de las relaciones. No, no, no, no. Y hay una persona que se dedica a hablar mucho de esto y si nunca han escuchado de Jaime Gama, que uno, ¿cómo llegaron acá? <risa> Dos, quiero <risa> es que entiendes que Jaime y luego también es que se sé quién? Caminando. <risa> <risa> Solo tengo una introducción tuya, Jaime, pero tengo un aplauso a este psicoterapeuta gestal que habla de relaciones éticas monógamas y no monógamas. Un aplauso a Jaime Gama, botín, del pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, Muchas gracias. Es muy complejo hablar del amor, entonces eh, quisiera hacerte la primera pregunta. Y es una pregunta que tienes cinco segundos para completar. Eh, una corta pregunta, pero... Eh, quizás tú tienes una respuesta más concisa que yo, y es, me gustaría escuchar tu definición del amor. Oh. I mean, bueno, ¿Qué es el amor? Es el amor. Este, mi definición del amor es un poquito de esto, un poquito de aquello. Eh, mucho de lo que yo, yo hablo es como Fede Nietzsche, amo Nietzsche Y eh, lo que él dice es que el amor es aquello que podemos hacer tú y yo, que no podemos ser solos solas solas. ¿no? es unirnos para hacer algo que es más grande que nosotros. Eso se malinterpreta diciendo que es un hijo o un hija, pues, no, no le hago eso. Eh, pero me gusta esta definición porque de ahí tomo como, para mí el amor es decidir construir algo contigo, que no podría construir sin ti, pero que requiere que yo tenga mi mundo también. Entonces, lo que construyo contigo, a partir de lo que tengo yo y lo que tienes tú, que no podría ser sin estar contigo. Y tampoco puedes hacerlo esto no ¡Wow! Básicamente. ¿sí? Pero está bien, pues, en tu glosario, en este, dame no encuentro de la definición, está bien escrita, bonita, no te hago no que dar. Muy bien. <risa> lo, lo pregunto también de paso para tener como un poco más del cómo lo interpretas tú, a fin de cuentas, así se responderán las preguntas. Porque entonces, si esto es el amor, entonces, ¿qué viene a ser el poli amor? Es un <risa> es, <un desmadre. risa> ah, es, es Es lo que dice, es algo de notaría, super sí. Si en el poliamor, lo que uno tiene que hacer es un curso de Google Calendar Es súper esencial <risa> para la institución Es neta, no se rían O sea, yo tengo tres o cuatro y ahí se quedan Estamos perdiendo. El poliamor, no, otra cosa del amor que para mí es importante El amor es una decisión, no, no, no un accidente No, para mí es, si yo decido amarte es porque quiero construir algo contigo Puedes hablar de construcción El amor para mí no es un sentimiento La emoción es el afecto, el enamorarme, la atracción, la pasión Todas esas son emociones el amor, como tal, para mí es algo mucho más complejo. El poliamor, definición como de, de siempre, es cuando una persona, yo no hablo de, de relaciones poliamorosas, hablo de personas. Una persona poliamorosa es aquella que se identifica con la capacidad de, de tener más de un vínculo romántico simultáneo, donde todas las personas involucradas están enteradas. Eso tiene parte es otra ¡Wow! Y justo pensando para esta pequeña sección de platicar contigo, eh, me siento un poquito rascado, porque hay millones de cosas que puedo preguntar ahorita, y hoy más que nunca. Eh, este, <risa> bienvenidas a la sesión privada de Oterio. Pregúntalo a quieras, Exacto, sí. porque puedo decir que no. <risa> Pero... Eh, a mí me salta mucho para. Te voy a hacer tres preguntas antes de irnos ya a preguntas aquí con ustedes, que esto es el evento, no más. Lo... Eh, yo, porque soy antena, dije, tener... claro, a todo el mundo le gustan estas cintas ¿no? <risa> Hace 20 y estoy teniendo un momento de pánico interno, no pasa nada todo. Así me derrito en el público. ¿eh? Pero, eh, no más por platicar. Eh, anoté como unas. ¿Tres contradicciones dentro de esto del rumbo del polémico? De sí, ¿En mi contenido? ¿Tú ves que puedes esta <risa> gente? ¿Vas a <risa> ser pendejadas va. Sí, exacto. que Pero, no, más bien son como desde este posicionamiento teórico de lo que viene a ser polémico. La verdad es que alguien me dijo: el polémico es un traje a la medida. Cada quien lo adopta según le sirva el encaje y demás. Y yo le doy la bienvenida al polémico en que yo soy una persona hiperverbal. A mí me gusta poner las cosas más en palabras, aunque tengo tantito de expertise en leer emociones e intenciones. Y digo tantito porque todavía a veces digo, que, ah, wow, no, no sabía que estabas, ¿no? Entonces esas, esas cosas todavía pasan. Eh, pero eh, dentro de todo y todo, una de las cosas que yo me estoy gozando mucho es el tema del que hay muchas cosas que no más fue que se dio un nombre. Ya sucedía. A veces hablo con la gente de polemón y me dicen... Es la respuesta más clásica, toda la gente que no conoce poliamor, ¿qué es lo primero que dicen? No podría. <risa> ¿No? <risa> es, es, es, es una respuesta automática. Yo tampoco, pero pues ahí está. <risa> sí. Pero bueno, dentro de ese no podría, yo me gozo mucho el poderle poner nombre a cosas que de nuevo ya existían. Porque luego tú le dices, no podrías, pero todo el mundo conoce el concepto de la casa chica. ¿No? Por dar un ejemplo de cosas que dices, mira, ¿y es que igual ya sucede, no más que no se nombra. Entonces, la primera de las tres contradicciones que trajimos ¿no? aquí para la zona de calentamiento, de batalla, no De otra cosa. <risa> sí, sí vamos a eso. ¿no? Se me olvida que esté contigo. Eh, para la primera pregunta es: eh, ¿cómo topas esto de querer ponerle nombre a todo? Y de cómo, a la par, no necesariamente lo topo yo eternamente sano, ¿no? Porque hay momentos donde una relación pasa mejor sin nombre. O sea, hay mucha presión por nombrar. Algo que está sucediendo, no es casi algo, eso, ¿sabes? No. Vaya a el antes de que pierda el control ahorita. Ajá, como que me topo, no lo puedes enredar. El, por un lado, el, de verdad tengo que nombrarlo todo, y por otro lado, wow, hay un nombre para eso, ¿no? De paso estoy pelea con la palabra vínculo porque me suena a bases de datos. Yo ¿No? andaba a veces ese cariño de vinculito. Pero bueno, perdón. La primera es cómo solucionamos esto de. A la par, de nombrar todo y que no necesariamente es sano a nombrar todo. O no sea, saca de sano, pero lo, para mí lo importante es la diferencia entre etiquetas y moldes. ¿no? Es muy, muy claro para mí. Eh, si yo tengo un molde, lo utilizo para cortarle cachos a algo para que quede ahí, como una galleta. Tengo una masa y lo corte tiene que ser de, este, de esta forma. Cuando yo puse en relaciones que funcionan sea, como monógamas, poliamorosas, anárquicas, lo que sea, gente que tenga un molde establecido así se tiene que ver. Y tú y yo lo vamos a hacer, hay que cortar los cachos para que quede en este mundo. ¿Está Sí. Eh, la parte que, a, mí, a mí, yo soy fan de etiquetar cosas. Súper, súper fan de las etiquetas. Amo y adoro eh, esta idea de que si no lo nombro no existe, que es muy filosófico. Obviamente no es que no es que no aparezca. Pero si no lo nombro, no puedo conceptualizarlo y en realidad no va a existir. Eh, yo pienso más en que cada relación es particular y única y requiere que las personas en la relación describan qué hay adentro. Como un buffer. ¿No? Yo llego a un buffer no sé si has pasado, en el choque de los frutos no tienen las, sí. las etiquetas. Me caga porque no sé qué estoy comiendo. Claro. Entonces le pongo al mesero y le digo, oye, ¿qué es esto? ¿Es camarón? Ajá, sí, pero ¿cómo? ¿Qué trae? No, pues no sé, no mames, o sea, no sé si lo quiero comer o no. Entonces yo veo el camarón. <risa> <risa> <risa> esto me va a hacer que mis chistes malos, pero se ríen, qué padre. Quizás para que tú llegues y digas, oye, tengo este camarón. <risa> <risa> <risa> <risa> se te antoja. <risa> Y que tú digas, mm, pues mira, veo que trae mayonesa y no me gusta la mayonesa mm. Entonces te digo, ok, ¿sabes qué? si sí le puedo quitar la mayonesa, o no, la mayonesa es a huevo en este, en este a mí me sirve para eso, y si de pronto el platillo cambia, o a mí yo me hace daño eso, y lo quiero cambiar, cambio la etiqueta no cambio a la persona claro en Cuicuau, creo que sí, le pasó curiosamente, curiosamente la diversidad, yo hablo mucho de eso, ¿no? de que tú defines qué es el pansexual tú defines qué es el bisexual, nadie te dice a ti, oh, ahora cumples con los 16 requisitos, de manera nadie te No hay relaciones libres sin responsabilidad afectiva, y me causó todo el ruido del mundo porque son, a ver, ¿libres o responsabilidad? ¿Me explico? <risa> ¿Cuál prima? O sea, ¿qué manda ahí? ¿Me explico? ¿Qué, qué encaja? Es que sin, sin responsabilidad no es libertad. O sea, es, es, hay, hay un absurdo de esta idea de que si no tengo límites, soy libre, y eso no es cierto. Quien sea que haya visto Evangelio, <risa> que, <risa> que si yo soy un objeto flotante, sin piso, sin techo y lo demás, no soy libre. Soy preso del no sé qué onda. Para yo poder ser libre necesito límites. Y para esos límites, ser responsable de hasta dónde puedo llegar. En una relación, si yo no tengo los límites marcados, que sí existen, por cierto, no es que estoy tan pendejo, ah, pero sí existen. Yo digo, no, es que tú y yo somos casi ya, me caga, eso, porque estoy responsable de ambas personas. ¿eh? Porque luego decimos, es que yo, yo no me quiso, tú también entraste a eso. Claro. Pero el es el, el, el de la libertad, yo soy libre en mi relación, siempre y cuando esté consciente de mis límites. Hay una paradoja, hay una texto muy interesante de los jeans, no sé cómo se llama el este, pero búsquenla, este de los jeans, que precisamente habla que estamos en una, en una sociedad, en una cultura ahorita, de tantas elecciones, que es paralizante. O sea, al llegar a comprar unos jeans, yo no, no odio comprar ropa porque nada me queda conmigo que me quede, y cuando me queda algo, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces llego a los jeans, llego a Levi's, quiero unos jeans, ¿de cuáles? Pues, no sé, esos. Es que hay 501, 502, y skinny, skinny, fit, skinny no sé qué, no sé, y al final termino con unos jeans que me quedan muy bien, pero estoy exhausto, no los discuto, porque hay tantas opciones todo el tiempo que no me siento libre, me siento preso de tener que decidir lo correcto, entonces el encontrar estos límites y permitirme estar donde sí quiero estar, me da esa libertad, la responsabilidad afectiva es, yo soy responsable de lo que me toca, tú también, y cómo te afecta te afecta lo que tú haces y lo que yo te hago. Y a partir de ahí generamos este lugar que podemos cambiar contes y ya somos libres adentro para hacer lo que queramos. Un aplauso, pues. <risa> <risa> <risa> eh, eh, eh, es que ¿Alguien no ha visto a ¿Alguien no ha visto? Claro, claro que sí. Okay, no? ¿Alguien ah, no ha visto Vallejo nunca? Es una o una serie. Sí, ¿Es una ¿Es? ¿Sí? ¿Sí? <risa> <La> serie? Es una <risa> forma de Sí. Es una serie noventera. Es <ríe> una serie noventera que el autor escribió en depresión. Entonces, la serie es la forma como el autor fue gestionando sí. y elaborando su depresión. El dilema del cuerpo que es un tema de comer cuerpo eh, es un ser que no puede acercarse mucho porque tiene unas piñas tan largas que lastima a quien se acerca. Y entonces está constantemente lidiando con, uno. me quiero acercar contigo, te va la a lastimar. ¿Estás hablando de una serie de niños chiquitos? A es que se acerca porque tiene frío, Además... necesita como calorcito. Por el invierno para sobrevivir tiene que acercarse a tu cuerpo uh -huh. pero cuando se acerca lo pincha. Sí. Entonces lo culpa, es que mi mamá era igual, entonces se va a terapia y te regresa sobre mi chata entonces, entonces le ha mucho a todo esto, también de paso, cómo nos relacionamos y quiénes somos y demás. La recomiendo de paso, si la ven con esos ojitos, de, me voy a psiconavista, porque también de paso. Eh, sí, o bueno, me voy a por lo menos tener un proceso interno de entender las cosas. Y el último episodio, se quedaron sin dinero. Es un episodio conceptual. Entonces, de esta persona... Entra en un proceso de superar su depresión, introspección, introspección durísima y comienza a platicar con sus yo internos y es pesada. Y hay una escena en particular de la que decía Jaime donde arranca él flotando en la mitad. Y entonces su creador le dice: Te di toda la libertad, toda, toda. ¿Toda? Y él así no entiendo nada, nada. Entonces el creador, porque esto es ya rompiendo, bueno, supongo cuarta pared, pero bueno, dibuja una raya en el piso dice, ok, te puse un límite, y ahora él baja y dice, ah, mira, yo puedo caminar, puedo ir acá, puedo ir acá, y dice, sí, nomás que te lo puedo voltear, ¿eh? entonces el límite es por donde está arriba, entonces ah, oh, camino por el techo. Pero es este análisis sí, de cómo justo, pero que dice, ah, está mal. Entonces, quería no robar dos segundos porque también soy igual de nerd de fan de la vida. Entonces lo la... claro, que dices el primer límite es mi cuerpo, con el hecho de que no soy un alma flotante. Creas, no creas en el alma, no importa. Pero, hace, hace poquito spoilers, esto va a salir. En mi cuenta como en dos meses Porque me hoy ¡Oye! ¡Spoilers! Sea, <risa> <risa> sí, super spoiler Pero este Este de cómo el consentimiento es Cómo las relaciones Te doy consentimiento A que entres a Mi cuerpo A mi mente A mi vida A mi tiempo Cuando lo bueno, entendí así Dije verga wow. ¡Claro! O sea El primer límite Que de, yo de, tengo que poner es si te dejo entrar a mi cuerpo, físicamente o, o, o de otra forma, ¿eh? y puede ser como decir, oye, quiero tener sexo excuso que contigo, no sé quién eres, quiero que entres en mi cuerpo porque yo lo decido. Y te doy el consentimiento de que entres en mi cuerpo hasta que yo quiera. O a mi vida, o a mi tiempo, o a mi casa, o a mi familia, o a mi serie de bandidos. O sea, es, el yo poder decidir, y por supuesto el consentimiento es... Reversible. Reversible. Si alguien ha leído este, Ética por Promiscua, que nunca lo recomiendo, porque lo van a leer de todos modos, pero trae mucho esta, esta eh, línea individualista. ¿no? Es decir, tengo que hacerlo solo, tengo que hacerlo yo, este, tengo que depender de ti. Y no es cierto. Como seres humanos, una necesidad básica es la conexión y la pertenencia. El problema no es que yo dependa de ti, es que yo crea que solo puedo depender de ti. ¿no? Si yo tengo una relación poliamorosa, es importante, claro, que yo tenga mi mundo ¿no? y que pueda contar conmigo y que sepa conectar contigo y con otras personas, no solamente de forma romántica sexual, con mi red de apoyo y demás. Si yo llego el poliamor que hay mucha gente que llega así, y no es mal, está marcada aquí ya como puede llegar con esta idea de, es que yo soy poliamoroso pero no quiero comprometerme contigo porque yo debo estar solo y tú también. <risa> sí. Si no quieres la terapia Mira, es Mira, deja de hablar con cosas que yo he escuchado <risa> Es importante saber <risa> que estar solo sola es sola, sí, pero que es una decisión lo que quiero, y si no quieres, está bien. Si no quiero estar solo, está bien. que fue un Hay mucho que decir. Solo quiero levantar un último tema eh, para ir con preguntas. Vale. Eh, este ya es más a calidad de. Genera curiosidad. En... Entonces, sí, yo no más tu que hecho lo que quieres. Sí, nomás quisiera escucharte hablar un poco de. Eh, una de las cosas que escuchaba de poliamor es: aquí no hay cuernos. Y yo es de: no, sí, sí hay. Entonces quiero. Yo sé que esto para ti sé que. No, no te no, no, no, no, no, no, la pregunta Ah, ah ok, es sí. Como, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de una persona que pone el cuerno, por ejemplo, ¿sabes? Y una persona poliamorosa. No, nomás por definirlo, ¿sabes? Como, como, ¿Cómo funciona eso? Está medio culero ¿No? lo que voy a decir, pero pues eso es. el es, ¿no? no es, no? <risa> En las relaciones monogamas tradicionales, ojo, que no estoy en contra de la monogamia. La monogamia es perfectamente válida, se puede hacer éticamente, se puede tradicionar tradicional, su Quédense los uh -huh. Dicho eso, en la monogamia tradicional, el único pilar que sostiene tu relación es el sexual. Tú puedes tener violencia, agresión, ignorarse, puedes ser incompatible, puedes odiar a la persona con la que estás, y está bien. Siempre y cuando tus genitales se queden guardados con esa persona. Pero si tienes una relación maravillosa, hermosa con todo lo que tú quieras, y se te ocurre besar a alguien más, ya eres infiel. ¿Vale? ¿Por qué? Sí, y tiene toda la razón, porque realmente la monogamia tradicional está basada en un solo pilar, y está perfectamente válido. Si tú quieres que tu relación dependa solo de eso, cuídalo muchísimo. El problema es que la idea de ser infiel a un acuerdo se equipara con ese modelo. Entonces, ser infiel, romper un acuerdo, es romper el acuerdo. Y el acuerdo en la, de la monogamia es la exclusividad sexual. Cuando yo salgo de este concepto, y tengo que compararlo a es por ¿cierto? y veo la fidelidad como eh, cumplir con los acuerdos que establecimos, Digo, okay, puedo depender de uno, pero si yo tengo una casa que depende de un pilar, va a valer o sea, por más que le hagas, eh, o me voy a pasar toda mi vida viendo el pilar para que no se rompa, y todo, toda mi vida va a ser vivir con miedo de que ese pilar, y puede ser y está bien cada quien decide cuando es de una relación no me logra en general es importante hacer acuerdos no existen los acuerdos implícitos eso es absurdo para acordarlo tengo que hablarlo entonces si yo quedo contigo te digo sabes qué un acuerdo esencial para mí es que tengamos estas sillas en toda la casa y tú dices sí ya ves es súper y son las mejores sillas y si yo te digo y nuestra relación depende de que haya sillas así todos los días. ¿Tú podrías decir... Hmm, sí. o, o tú dirías, yo no, a mí no me gustan esas sillas, le eh, ponen una posición de suyo. Pero yo te dije que sí, pues está incómodo. ¿ok? Y nuestra relación depende de las sillas. Okay. Si un día una se rompen, nuestra relación depende. Okay. Entonces tú dices, bueno, no quiero que eso solo dependa de las sillas, que te parece que haya gente también. Pero ¿cuánta gente? Y ahí tenemos esta negociación, y de pronto ponemos suficientes acuerdos que no depende solamente de la relación de una. No es tan difícil. El pensar en los cuernos es darle todo ese peso a la sexualidad. que otra vez, he metido en cosas de que la sexualidad es un tabú, es sagrada y al, y al mismo tiempo es malvada. Y, o o manda al borro a la gente asexual que también se relaciona. Uh -huh. que eso es, por eso yo no defino el poliamor como una relación eh, sexoafectiva, uh -huh. porque invisibiliza a la comunidad de otras. Claro este muy bien, me gusta mucho tu actitud de... sí yo también tolero a la gente... nada en contra, no no no me sí y justo aprovechen para nerdear del problema saben que aquí hay muchas salsas secretas entonces si quieren manos ¿quién no bueno, pues relegancia, relegancia. Sí, de la este, yo tengo una duda muy como eh, clavada desde hace mucho, justo pensando en esto de los casi alto, ¿no? Eh, que también, por ejemplo, eh, yo soy mucho de ahora, después de varios tropiezos en la vida de esto, por ejemplo de las lesbianas que es un chiste, ¿no? De, Ay, se van a vivir juntas a las tres semanas, sí, es muy cierto. Ah, sí. Entonces, <risa> Sí, sí, sí, garde, de. Entonces. En este sí, wow, okay. entonces. Wow. Ya no Pero, eh, me, como que en este casi algo, ¿no? Me he topado mucho con. Ay, no, es que tú ven tú casi algo, ¿no? O esas cosas. Y güey. No, más bien se me hace como. Yo estoy siendo responsable, siento, desde mi punto de vista. Y hasta que yo siento que tenemos algo, ¿no? Como ese esa ligera construcción al menos de confianza ¿no? que sé que no me vas a presionar que no me vas a mentir eh, digo, entre comillas <tose> entre comillas <tose> <tose> <tose> <tose> sé, ¿no? ¿qué va a pasar? pero sí, más sí, bien sí. digamos que vas a que vas a ser responsable pues ¿no? y que sé dentro de tus posibilidades que no vas a ser una culera ¿no? y yo también, entonces si estamos en lo dicho aunque sea con eso, yo digo va, jalo, ¿no? Pero me tomo mi tiempo, ¿no? Y entonces ya de repente es, ay, estos son los que Luis pues no, güey, o sea, yo salí, no sé, un año con una expareja y hasta el año fue que decidimos ser novias, ¿no? Y después otro año y nos fuimos a vivir juntas, ¿no? Pero no sé, como que hay mucha presión social justo de, ya, ya, ya, sean algo, etiquétense y después de ser novias vayan a vivir juntas y cuando te iban juntas, cásense y luego tengan tres perros y así, y compren una casa. Güey. Pues, ¿no? No, o sea, ¿Por qué dices que está mal ser casi algo o a qué te refieres con ya. ser casi algo? Lo que yo escucho de tu historia es, por un lado, ¿qué onda con la etiqueta del casi algo? Dos, ¿qué digo si me están chingando de qué somos si yo no quiero poner esa etiqueta? Y tres, aparte de la escalera eh, de las relaciones, ¿no? Que se está escalando, escalando. Eso es lo que yo entendí, no sé si es eso. Uh -huh. Tengo tres respuestas. Uh -huh. Según yo, en mi cabeza. Se me va a olvidar la segunda, ir a la primera, pero no pues, eh, Por un lado, cuando, lo que como cuando me pregunta si soy poliamoroso, Yo no soy poliamoroso, no me identifico como polémoroso. Ya sé. Entonces, ¿qué? Y yo, yo me identifico como persona monógama. Ah, pero, pero, entonces, yo, ¿quieres andar conmigo? No, entonces, de verga. O sea, si tú no quieres andar conmigo, no te importa si soy asexual, si soy pasivo, si soy puppy, si soy lo que sea, porque no voy a coger contigo. Si tú quieres andar conmigo, practicamos. Y habrá que decir si sí. qué. Uh -huh. Es por un lado, etiquetas no se las debo a nadie más que a la persona que no lo es. Pero también tengo familia, y también tengo una sociedad que tengo que tener, ¿no? Y obviamente, yo pues, no siempre le amoroso la gente dice, pero ¿por qué? eres? Entonces la segunda, ¿con quién me relaciono? A partir de esa persona, según esa por la pedrada. ¿Qué tanto voy a explicar? Eh, hace tiempo estuve con alguien, que ¿sí? vieron el, el, el live de trenes sí, sí. sí, Bueno, con ese cabrón. ¿no? el Butterfinger sigue en mi sillón no me lo he tragado, me vale verga este no, Marlena es el otro ahorita les pero no, particularmente con él eh, estábamos eh, anduvimos un tiempo y cuando practicamos hicimos el Smorgas del de, de Diablo nos dimos cuenta de que éramos súper incompatibles en algo esencial esencial yo me había casado con él y viviendo con él, a los tres meses, porque se me da Y cuando nos dimos cuenta de que no, le dije, es que me duele porque yo ya estoy contigo, ya somos novios, o sea, ya está la etiqueta ahí, ¿y ahora qué hago? La quito. Como, es que, y me dijo, es que de eso se trata de salir, de eso se trata de una relación, de conocernos. chingo tu madre, que sí, ahora o sea yo. <risa> Pero me toda, me, tiene toda la razón. Yo pensaba que por ser novios ya había chingado, y no es cierto la etiqueta de novio en ese momento me, hacía mucho, me hizo mucho daño porque yo di un paso y yo asumía que era diferente que no era fue cuando repensé mis etiquetas Me ¿no? dije, si me gusta la etiqueta de novio sí, super, sí. Este, tuve, tuve, relaciones, tuve relaciones donde no decimos novios, no decimos otra cosa que ¿no? no voy a tener esas preguntas acerca de eso este, y la tercera para qué quiero estar con esta persona y qué quiero con esta persona qué le, qué le sirve a esta persona ¿no? yo lo pienso como el decir casi algo se me, hace, se me hace irresponsable porque me parece que estoy quitándome mi agencia de la relación que sí estoy teniendo. ¿no? Ahorita, ahorita yo, tú y yo tenemos una relación en este momento, de alguna forma, tú estoy contestando, estamos conectando, es una relación, punto. No es una casi relación. El casi relación es quitar mi responsabilidad de que yo estoy contribuyendo a tu bienestar, a tu malestar, y decir, ay, te sentiste ofendida por lo que y no sé tu pronombre estoy asumiendo, ¿Estoy, te sentiste ofensa porque asumí tu pronombre, ni modo, no somos nada, eso que es Entonces, el decir casi algo, de ambas personas, me casi irresponsable, porque uno que tú lo dices para quitarte la responsabilidad, y otro que yo lo acepto para no hacerte accountable, de que también tienes responsabilidad, porque me da miedo el conflicto. Entonces, en vez de decirte, oye, lo que tú haces me afecta, y entrar en conflicto contigo, no te digo nada, acepto que hacía algo, y entonces cada quien hace lo que quiere. ¿Cómo entra esto en la escalera de las relaciones? La escalera existe, pero hay una diferencia entre la escalera eléctrica y la escalera de, de, de, de, de... Ajá, normal. En el caso del las se le a Entonces la diferencia es que tenemos una sociedad que nos puede dar es que eléctrica o un elevador que no podemos controlar. Esto que dices, su, amo como lo pusiste, de que tú dices, yo decido hasta dónde de conocerte. Yo no. Tú me gustas más no bonito, soy un perro. Aunque me partezas no más bonito, voy a ir contigo. Y eso no me gusta. Como tú lo dices, me hace mucho sentido es decir, me siento cómodo contigo, voy a dar un paso aquí. Tú dónde quieres estar acá, ok, no me encanta y negociamos como que está no. cerrado, claro. es la parte responsable sabiendo que va a haber un conflicto y ese es el problema sí. porque dices, es que no me vas a mentir sí te voy a sí, mentir, no, si sí te voy a engañar y sí voy a romper conflictos, el sí. tema es así no se porque acuerdo. se puede romper el Claro. yo prefiero saber cómo vamos a reparar cuando suceda. No sé cuánto es tu pregunta. No, ¿sabes por qué suelta su problema? De hecho, justo es una pregunta que llegó a esos tratamientos. Si estás por aquí, pero gracias. Justo de por qué quitas de problema. Yo también no lo Sí, ok. Yo tengo. Yo también amodeo. Entonces, se darán cuenta, ahorita que se los dije, se darán cuenta de que Y como me odio, pensé que lo mejor sería hacer una cuenta donde tuviera que decir palabras que no puedo decir. Sí, ok. Entonces, toda la cuenta tiene, no tiene palabras y no puedo decir. O sea, decir la cuenta completa Ajá. requiere que me detenga y que procese. Wow. Gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. Vale. Es así, golpearme. Cuando tengo que decir como en redes, en la tele, siempre decir cinco takes porque no puedo decirlo. Cuando yo empecé con, este, yo empecé con mis investigaciones y, y aprender acerca del poliamor y la no monogamia ética, aprendí muchas herramientas que estaban aplicadas para la monogamia. Pero me di cuenta que funcionaban maravillosamente para la monogamia. Entonces dije, es como estás bien jodido en la monogamia y esto te puede ayudar a sanar. ¿Qué te ayuda a sanar? La medicina. Pero si te lo doy de chingadas no vas a querer. Mejor en gotitas. Gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. Pero me caga para la policía. son gotitas, cada palabra cada palabra cae con una gotita yo invento todo esto ah, has comentado que los límites son para cuidarnos para mí me cuesta trabajo poner límites porque siento que lastimo con mis límites a la otra persona es el límite que sale ¿no? yo decido que hoy no salimos no y la otra persona llora y yo así, es ¿Pues que es mi límite para sentirme y entonces como que ahí me cuesta y termino saliendo es que es eso, no me ah. es este, un límite. tal por eso? Un límite es una acción que solo, solamente me incluye a mí. Es algo que yo voy a hacer que no requiere tu participación ni tu consentimiento porque no te incluye a ti. Por ejemplo, puede ser: oye, mi amor, quiero salir a ver Wakanda afuera. Y yo digo: mm, yo no tengo ganas. Regla: no puedes ir a verla sin mí porque estamos viendo todas las películas más vendidas. de los últimos 100 años. ¡Ay! Es una regla. Las reglas vienen del miedo de controlar a la otra persona, limitar su, su, su comportamiento, que no está mal. Aquí hay una regla que tenemos, es para hacer una pregunta, levante la mano. Porque sería absurdo y muy poco eficiente ir con cada persona negociando y viendo cómo estás tú. ¿Cómo haces preguntas? ¿Tú cómo haces preguntas? ¿Tú cómo? Que hueva, mejor se chingan y levantan la mano y así funciona la sociedad. A veces está bien. Un acuerdo es tú necesitas yo necesito, vamos a negociar. El límite es la última línea de defensa donde yo necesito cuidarme a pesar de y veo que no hay forma de negociar o no quiero negociar y voy a hacer algo así. Por ejemplo, estoy lloviendo, yo no quiero salir porque no me gusta. Tú quieres salir, ok. ¿Puedo negociar algo? No. ¿A huevo quiero salir? Ok. Yo no voy a salir. Punto. ¿Ha tenido tu, tu pregunta de hecho sí? ¿Mis límites pueden estar en otra persona? Sí. Es altamente probable que mi límite incomode a otra persona. Esta parte, a veces, en la literatura queda un poco hueco. Si, si ustedes van a TikTok o a Instagram o conferencias literarias, van a ver como psicólogos que ponen: "Pon un límite. No me hables así". Y siempre se encarona. Siempre son enojados. No sé por qué. Un límite no te está encarornado. Si es firme, pero puede ser amoroso. Un límite amoroso es sé que te quieres salir, yo no quiero salir ok, yo no quiero salir, no voy a salir ¿qué podemos hacer ahorita para que te estés cómoda? ok, no salgo, no me voy a mover de aquí pero de aquí para allá sí quiero atender tu bienestar y si te incomoda está bien puedo con tu incomodidad ¿cómo te acompaño si quieres en tu incomodidad? esa es la otra parte no necesitas eso Sí, sí, sí, sí, sí me hace como, un poco más sentido porque me, me conflictúa mucho el, el decir, me estoy cuidando de esta forma, pero te estoy lastimando al, al yo tratar de cuidarme así, Hay una diferencia pero no entre, he hecho esa parte de, ok, ¿qué puedo hacer para acompañarte. Hay una diferencia entre te estoy lastimando y lo que hago te lastima. Digamos que no te gusta que me ríe. Entonces ahorita alguien se ve yo, la ¡Ah! <risa> muy natural. Eso te incomoda. Lo que yo estoy haciendo te incomoda. Perfectamente vale, Vamos a eso. Si yo te digo, ah no te chingas y voy a reír para que te sientas mal, te estoy lastimando a ti directamente. Son diferentes, ¿no? Si yo lo que hago te incomoda, no quiere decir que lo que estoy haciendo te haga, o sea, sea, malo y podemos negociar cosas al respecto. No porque yo te esté haciendo mal a ti, pero quiero tomar todo lo que estar en cuenta. Si yo te estoy lastimando, esa responsabilidad es directamente mía, ¿no? y yo puedo hacer algo al respecto. ¿No es este sentido? Sí. sí. corrígeme si hay algo que diga que es un poco soez pero... pero sí, porque es que no quiero decir bien o mal. Ah, ¿no? ¿sí? Pero hay esta sabiduría de si a la otra persona le salta el límite, y otra persona la salta hay una frase no, que no decir una frase de Jaime no, okay. no no, ya. <risa> pero en dos meses estaba vas a ver y Más te vale decir una persona muy sabia me dijo Una persona pero... te voy a etiquetar voy, voy a etiquetar que... hay, hay una frase que está muy es muy delictante. es como esas cosas que se hacen con cultura de internet ¿Quién sabe quién lo dijo? Que dicen si alguien se enoja porque he pues un límite es porque a esa persona le convenía que no lo hubieras okay. Me gusta lo romantiza porque también puede justificar que yo dice culero. Porque si yo no sé poner límites Y te chingo Y te molesta Ay, es que te beneficiabas de que, Por eso también hay que tener cuidado ¿no? Pero super si estoy de acuerdo Si yo pongo un límite Que es un límite para cuidarme Y a ti te incomoda Súper importante que exista Porque te estoy dando la llave Para que sigamos conectados Es, sí quiero que me contigo Y para que suceda No puedes por aquí porque después móvil. Claro, o, o las consecuencias, la reacción, la forma en lo que sucede Pero bueno, eh, pregunta anónima. ¿Cómo lidiar con el extrañar a esa persona y los sentimientos encontrados de querer volver y a la vez ya no? ¿Quién hizo esta pregunta? Me siento visto, atacado, no, no. y un poco expuesto. es la es Jaime Blaman. No, no es conciso con mis preguntas. Díganme que sea conciso porque yo me pongo en un micrófono a una silla y me voy así. Muy bien, pues queremos que nos, nos vayamos contigo. Sí, me voy como este, otaku en, una, en la Comic Con. Exacto. Este. De mejor modo de ¿Qué hago? ¿Qué, cómo, ¿Qué hago con los el eh, ¿Extrañarle? ¿Querer volver? Y no, este, y no querer volver. Exacto. ¿Cómo le con el extrañar a esa persona? Y los sentimientos encontrados de querer volver y a la vez. Ya. Está culero. No hay forma. <risa> <risa> este, no, es que creo que muchas veces me llegan preguntas de, oye Jaime, ¿cómo gestiono la tristeza? ¿Cómo gestiono la traición? ¿Cómo gestiono? Gestionar no quiere decir que va a doler. Te va a doler. Está culero. ¿Cómo lo gestiono yo? Este... <risa> uno valido mucho que me está doliendo super valido que me duele hablo con muchos de mis amigos y busco gente compasiva que me responda en t entre fuerza dos, compasión ni consejos, ni historias quiero que me escuches ni valides eh, luego tienes que terminé con alguien o sea, cabo en este, video. <risa> este yo iba con, yo con un amigo y le dije, güey necesito contar esta historia Muchas veces. Muchas. veces Entonces, mi psiquiatra me dijo que comprara no una botella de whisky y que fuera con un amigo y que conté esa historia muchas veces. Le entras y me dijo, va. Fue su departamento. Puse la botella de whisky. Me tomé dos copas. Y fue que Me tomó mucho. Y empecé a llorar. Y lloré. Y a ver todavía, y lloré, y lloré, y le conté la historia no sé cuántas veces, y lloraba, y lloraba. Y lo que que me decía es: es vale, se vale que se esté triste, está cabrón, qué culero, y lo hice, y lo hice. Eso fue la noche, y al siguiente día me sentí agotado. Busqué a otro amigo, y otro, y mi terapeuta y mi psiquiatra, y a mi pareja, y a mí me tamó, a todo el mundo le conté la historia. Puse. Pursuit. lloré y lloré y lloré y lloré y escribí y cada que pensaba en hablarle validaba si ¿Sí quiero hablar super si ¿sí quiero hablar ahorita quiero hablar pero hay una proyección que se leo hoy este, spoiler. no es no, spoiler, no, spoiler no. honestamente esa proyección yo no me acordaba que la había escrito y hoy que la leí la que yo mismo pero decía algo como extrañas a esa persona ¿O extrañas cómo te trataba y extrañas cómo te trataba al final? ¿Extrañas sentirte ignorado, invalidado, demandante, atacado, violentado? ¿O extrañas cómo te sentías al principio cuando no se conocía? Porque si extrañas eso, lo vas a sentir otra vez, te vas a renovar. Si quieres sentir lo otro, puedes regresar a la razón que tenías y lo puedes tener también. Y me choqueó, yo le escribí, eso por mamón que yo me cité a mí mismo, pero le escribí en un momento que yo estaba consciente de lo que estaba diciendo. Y hoy que la leí, me llegó a decir, sí, el extrañarle no es suficiente para regresar con él. Así como amarte no es suficiente para estar contigo. Se vale que esté triste. Yo como veo esas sensaciones, no las solo, Me acompaño, soy compasivo conmigo, lloro, lo sufro, y de pronto un día... Si no, le ya estás bien. Se despierto y digo, ah, hoy no lloré Ah, ¿Sí? <risa> bien. Pitacora del mía? hoy no lloré. son las 6 de la mañana, vemos. Vamos a ver qué pasa. Vi no, no, no, muchas manos ahorita que le dije preguntas. Por allá ¿este, había una. No, más, ¿Usted cómo no es su nombre que Prevene. Prevene, no. Mucho gusto, gracias. sí, yo también te conozco. Sí, conozco. Claro. ¿Te puedo sí se paneaba en Policen. Sí, igualmente, gracias por estar Me encanta tu post. Lo primero que me a que ahorita hablando de eso, ¿Es de esa última respuesta que te dice, vi un post que decía, recibí un mensaje de tu ex que dice, ¿Te extraño. No es igual a recibir un mensaje de tu ex que dice, estoy lista para hacer la pared. Y eso a mí me marcó mucho porque vengo de un reto todavía bastante reciente. Y mi pregunta, puntualmente, es: ¿te ha tocado ver a parejas que, donde una persona tiene apego evitativo y otra eh, apego ansioso? Que, digamos, estando juntas, sano en ese ruido, porque yo, desde que me volví consciente de los apegos, de, de los apegos, veo a muchos, o sea, como que no están noto en todos lados, ¿no? Esa, esa típica danza de evitativo y ansioso y andan valiendo ver <risa> Aguantamos, no sé Y me pregunto si estamos Realmente es un Digamos una lucha Noble, y viable Porque la mayoría Sí, porque eso es muy Exacto, ¿verdad? Estar en ese ciclo O sea, como buscar la salida Y luego alguien dice que la persona que tiene la Tendrón y el tiene la ganada que, que controla la dinámica En tu experiencia dónde están esas líneas en eh, tu experiencia como terapeuta y quizás también como persona ¿verdad? Eh, y también hasta qué punto puede llegar a ser yo he escuchado a ti en tu contenido decir no porque conozco esta pregunta, de hecho que me aculero culere? y decir, porque soy ansiosa y es esta mamada o porque soy evitativo y es aquella otra pero dónde están las líneas entre a lo mejor no me gustas tanto o no te quiero tanto como antes pero soy ansiosa y me gustas más porque me... Sí. no sé Este... Y, y, no más por resumir entonces, por fines de grabar, eh, cómo se soluciona esta que de pasó. También lo no topo muy común, dinámica de una persona que maneja apego ansioso, una persona que maneja apego evitativo. Y sí, sí, es verdad que son dos que cuando no lo ves. Estás boca, o sea, es como de todo el mundo es así. Es que todo el mundo es así. Y es esta, es esta, es esta falacia de que si todos somos especiales, nadie es especial. Entonces, si todos trabajan en una dinámica, nadie tiene que saber que no existe. O sea, sí existe la teoría tiempo. Es una teoría. Acuérdense que todo esto son teorías. Es alguien que escribió esto, pegó, se hizo viral en ese tiempo y dijeron: oh, Ya chingamos, es una teoría como lo que hacemos ahora. ¿no? Este, ¿Conozco personas? Sí, yo he sido una de ellas. ¿no? es un caso de, de éxito, eh, ¿estoy con esa persona todavía? No, ya no estoy eh, el apego seguro no es algo con lo que venimos programados, por definición, a mí se me haría imposible que alguien viniera a programar con apego seguro, en esa sociedad está bien claro, ni quien te lo diga está mintiendo, este, ahí como entonces te quedan dos sopas, ¿no? apego es este, evitativo. Ansioso, o si sea, ya chingaste, ¡estás! Eso que, está? <risa> <risa> <risa> que esos son los más arrosos Sí se puede, pero ahí la cosa es estar conscientes de mis dinámicas ¿no? como dijiste ahorita, super sí es, no justifica lo que yo hago si yo sé, yo tengo, que soy entiendo mucho a la apelo ansioso, mucho como algunas personas, a veces me sale como no mames esto para allá, pero generalmente entiendo a, no me dejes ¿No? Es mi, esa es mi reacción animal y visceral te aleja, no me dejes, porque me vas a dejar? tú me quieres, Entonces te agarro Y eso te va a detonar a ti, al que te estoy absorbiendo Dices decís, no, suéltame, suéltame, suéltame, te vas a hacer para allá Y como te suelto, es Tengo una historia que explico que, que, que, que, que, con una persona con la que yo andaba Que era súper evitativo ¡Pero cabrón! No a así de que, este, un su problema Ya me quiero ir, y yo, no, pues es que me No, no, no, no, no, no decía nada, se quedaba callado O sea, yo nunca, no me ha pasado eso que dicen Es que le dije y se quedó callado y no me dijo nada Ay, no mames, eso no se puede. Así se puede. Sí, sí. O sea, entra en el estado catatónico. Aquí dices, wey, sí. Y me hago, no dices nada. A mí esto me da no, mucha ansiedad. Entonces me ponía más insistente. En frío, lo platicamos. Una forma de construir, el apego seguro se construye generando un espacio seguro donde yo pueda sentir la tranquilidad de que tú no vas a desaparecer y que tú sepas que no te voy a soltar para eso, tengo que estar con usted de misma. Entonces yo le dije, mira, cuando discutimos, mi forma de cuidar la relación es resolverlo ya. Porque me da miedo que explote y que sea más grande. Entonces, por eso no quiero soltar. ¿Cómo es para ti? Neta, no te voy a juzgar, quiero conocer tu mundo. Hay una serie de preguntas que pueden hacer para eso. Y él me dijo, es que yo no quiero decir nada porque lo voy a Voy Puede decir algo mal y va a ser que explote. prefiero irme, procesarlo y regresar y entonces nos dio cuenta de que ambos estamos haciendo lo mismo estamos creando una relación de formas incompatibles entonces fue, ok, ya que tenemos toda esta información ¿cómo generamos un lugar donde tú te sientas seguro? y yo también le dije, mira, yo necesito certeza de que tú vas a regresar eso lo es cuando te vayas, quiero pedirte uno que me digas que me amas que me digas que somos más que este conflicto y que vas a regresar, y a qué hora vas a regresar al minuto lo puedes hacer él me dijo, sí, sí lo puedo hacer, súper sí, sí. ¿Tú qué necesitas? Y me dice, que me dejes ir. No, no, no no lo sé, está. está lloviendo, está, está lloviendo. Está está está. Y aquí está la parte de la que está culera. Requiere confianza. Y la confianza no se gana, no sea gente culera que quiere usar la cosa como moneda de cambio es, vamos a arriesgarnos, vamos a saltar, y la primera vez es que lo hicimos fue así de, teníamos una palabra de, de seguridad, entramos en conflicto, escaló, explotó, nunca se ve la pinche palabra de seguridad, terminó el conflicto, y vale, vale. Así de, pff, no pude, yo tampoco, pero estaba súper consciente, y yo también. Espera, ¿una palabra de seguridad racional? ¿Cómo racional? O sea, digo, hay entonces pues, las palabras de seguridad que... ¡Sandía! Sí. No, no, no, no, pero me lo digo. So, so más bien del, eh, o sea, yo los conozco como exacto, como de uso de compartir cuerpo, sí, pero en este de caso, de caso sí, no, sí, pues está hablando de relaciones. sí, es como que nunca se me perdona. Acá, otro momento se de... me <risa> <risa> <risa> <risa> Es una palabra de seguridad para interacciones sociales. Sí, una palabra de seguridad literal. Así yo tengo palabras de seguridad con mis parejas. Uh -huh. eh, y como a veces pasa, es, no lo hicimos. La siguiente vez lo intentamos y poco a poco fuimos creando la seguridad de que tú ibas a hacer lo que necesitaba y yo también. Para eso hay que estar conscientes de la dinámica. Yo tiendo a una relación que definitivamente nunca encontramos como ser compatibles. A mí me da mucha ansiedad que la persona cambie su cómo me habla. No, o sea, si me dices, hola mi amor, hola mi amor. Hola, ¿por qué no me amas? ¿Qué hice? No, inmediatamente me pongo muy mal. Y yo sé que lo hago. ¿No? Entonces, estoy consciente y le digo, mira, cuando eso sucede, me detona cosas soy responsable de eso quiero pedirte que me ayudes ¿puedes? no ¿ok? gracias por decirme okay. ¿qué otra cosa puedo hacer yo para lidiar con eso? dije, bueno voy a tratar de gestionar esta situación, no pude y le dije, necesito no puedo No puedo solo. necesito pedirte algo que no puedes dar y me dijo, híjole pues puedo intentarlo Okay. y lo empezó a hacer de manera intermitente la mejor forma de crear adicción literal la mejor forma de crear adicción es dar estímulos intermitentes seas este, habitativo, ansioso persona, lagarto, lo que sea es la mejor forma y entonces yo me volví adicto a que a veces me decía lo que estaba, a veces no y él sin ¿sí darse cuenta no me lo debe no pero tenía la misma cosa porque al darme lo que necesitaba yo respondía como él quería y cuando no me lo daba como quería entonces hacia para atrás porque me daba más ansiada. y esa dinámica nunca funcionó porque yo no pude controlar mi dinámica y él no pudo estar consciente de lo que hacía fue incompatible todo esto es para ilustrar que el tener una relación no monógama se vuelve complicado porque me confronta con decir que quiero y responsabilizarme yo de cómo lo quiero si tú quieres una relación monógama ética, intencional te va a llevar al mismo lugar cuando yo digo si sí, te no un solo vínculo romántico porque yo lo decido y quiero que esta relación se vea así me va a pedir exactamente lo mismo que una relación no monógama la cosa es que una relación no monógama me enfrenta a cosas con las que yo no tengo herramientas tal vez sí. pero cuando eres monógame y te enfrentas con que tal vez tu relación no tiene que depender de la exclusividad sexual te lleva a un lugar de comunicación yo les chiste de Google Calendar sí. <risa> pero no eres relación monógama hay tres relaciones al menos mi relación contigo, tu relación contigo y mi relación contigo y, y aquí tengo un calendario cuando voy a pasar tiempo conmigo, ¿qué voy a hacer? No te incluye a ti, ¿qué vas a hacer con mi mundo? ¿Qué vas a hacer con tu mundo? ¿Cómo construimos nuestro mundo? Pero, lo que nos dicen es: nada más coge y ya. No es tan fácil. Las no monogamias. ¿Esto que dices de que cuando te por el monos no puedes regresar? Estoy de acuerdo, aunque seas monógame. Porque cuando sales de la caja y ves todo lo que hay y regresas, te lo, te, te lo llevas. Y dices: híjole. Ya regresé a la monogamia, ¿y si quiero ser monógamo? Un... Pero necesitamos ser un radar, cabrón. Tiene <risa> que hacer un chiquín de acuerdos, oye, ¿qué onda con tu mamá? Porque pues no quiero ir, pues es ser límite. Que... Sí, total, sí, de acuerdo. Justo yo pensaba mucho mis, mis retos de, llamémosle lo polemoroso, porque en últimas podía ser nomás este, la, la, de, bueno, mamá, la la monogamia de POSA, donde este, todo se discute, se platican pero ya fue lo polemoroso. Eh, lidian más con el eh, uno, la renegociación de acuerdos cuando se rompen, ¿no? Es un porque una bruta, tonta y pendeja. O porque la vida a veces también, ¿no? Falta de comunicación, millones de cosas. Y dos, eh, también el cómo lidiar el entendimiento del ya estamos acá. Y si eso es algo significante. Pero el tema es que esos son temas míos. Entonces es exhausto porque yo estoy lidiando. Me vi al espejo bien enemigo. De la Pero el exacto, el... en la segunda cosa que dijiste: si yo abrí mi relación para durar con mi pareja, exacto. es lo contrario. Marco y yo tenemos una relación del libro de texto psicológico de la relación de pareja. Así. Ah, y los menos seis años, me Cuando empezamos a explorar la no monogamia, abrí, <risa> Y yo sabía. Porque otra vez, como les decía, requirió que todo eso que la seguridad tuve que cambiar. Si ustedes quieren durar mucho tiempo con alguien, no le muevan a la relación. No le muevan. Y van a estar mucho tiempo juntos. No felices probablemente, pero van a estar todo el tiempo juntos. Si su objetivo, el para qué, si el para qué de tu relación es estar siempre juntos, no le muevas. Yo no estoy en la relación para estar siempre juntos. Yo estoy en las relaciones para crecer, para sentirme amado, para sentirme validado, Y eso a veces nos lleva a terminar, a veces a reiniciar, a veces a seguir igual. Pero depende para qué quieras tu Cometido. Gracias de paso por compartir las famosas historias de antes de gotitas la humedad del poliamor <risa> Y robado. <risa> Nada, muchas gracias por venir. Espero que hayan disfrutado este espacio. Gracias a todos. Y gracias a bueno pues, muchas gracias. Y sí, bueno, Ella México es un festival, es el bueno, como primer festival internacional que se hace en México para mujeres diversas y otras disidencias, ¿no? personas queer, trans, eh, personas no binarias. Y pues intentamos hacer un espacio seguro de pues, cultural, social ¿no? y, y de acompañamiento ¿no? donde se genere comunidad. Entonces, si están interesadas, interesadas, interesados, pues manden un correíto o escriban al Instagram que es Arroba Ella México y con gusto lo vemos, ¿no? hay conciertos, fiestas, también hay foros de emprendedoras, de la TOCs, ¿no? que son conferencias, hay una pasarela también para hablar de, de la moda diversa, que es muy poca, y de, de las corporalidades, etc. O sea, abordamos como muchísimos temas en el festival, y pues nada, va a ser el próximo mayo, del 18 al 21 de mayo, en Puerto Vallarta, porque eh, yo estoy como harta, sin ofender, <risa> a los chicos gays, pero por allá no los Yo mejores amigos. Que <risa> los gays, <risa> pero <risa> Vallarta está tomado por chicos gays, y siempre que voy, pues nunca tengo donde ir. Entonces dije: Pues el próximo lo voy a hacer en Vallarta. Vallarta. <risa> verdad verdad, gracias por todo esto porque esto también inaugura más formalmente, ya sé mucho acá, pero lo que se quiere hacer aquí, aquí, ojalá pronto se pueda hacer estando ojalá alguna Pero no conozco alguna Ahí sí, va sí. por allá, impro y demás. ¿Hay conversatorios que vienen? Sí, el primero de diciembre hay un, una presentación del libro La invención de los sexos de la doctora Lucicha está muy bueno, les invito ojalá que no se lo pierdan este, igual, bueno, el, el siguiente eh, va a ser gratuito, pero bueno ahí vamos a, a meter el registro para que se apunten y puedan asistir y este, pues vienen más cosillas por ahí ¿no? y también se renta el espacio ¿no? para talleres, cursos, conferencias, presentaciones fiestas, tenemos un rooftop arriba el enorme es el... esta casa uh -huh. es que enfrente limpia en el lado de los negros. Sí, los negros. Sí, todo, todo, se deja en muy buen estado. Pero además la idea es eso, meta abierta, espacios queer, cosas que normalmente a veces cuesta mucho. Así nada, conocimos a alguien que trabaja ropa, este, del kink, ¿no? Sí. Y, y lo primero que dices, si tienes tu ropa de kink, Dianal, yo te la reparo, porque entonces a veces da como pena, ¿no? Ajá. No, de verdad es un... ¿A dónde...? O sea, no puedo llevar esto con una costurera. Sí, quieren no es, cómo? Es vamos empezar, pues, sí, está, de. Ahí, un que. En裡面, y, y, eh, día vamos a tener que comenzar a enmarcar acá. Eh, con que hablamos de un cuadro que la, le sí. van a tener era enmarcar. No. no ver, ¿tú? Eh, bueno, yo también tengo ese problema. Yo, ah. tengo, yo tengo un, Press, un, un de chaires que es hermoso, tía. pero so, son... No. Este, eh, eh, sí, son dos curas, la misma, un sirio. Y entonces, ¿no? pero vamos no a dar cuenta yo llegué a estar como dije un oye, de piel y dice, ay, ¿cuántos tirantes? si no es un dos mes no, son... pero bueno, el punto es eh, eso, aquí la, la idea es darle también un espacio a estas cosas que a veces son raras no que es un, no puedo yo hacer ¿no? pues bueno, vengan y hablen hable, es que se encargan de que este espacio tenga vida corazón y alma estéreo y transparentes pero, y a veces conecto cars. Eh, Muchas gracias de verdad. Eh, gracias por venir. Nos puedo quedar acá todavía en la casa bastante tiempo más. De hecho, ¿te ha dicho así cositas, no? Sí, sí, no sí. vamos a poner musiquita y quien se mm. quiera quedar a conversar, ¿no? A compartir como los puntos que hemos platicado con Jaime. Exacto, sí. Adelante. adelante. Y, este, todo lo que Sí. Démonos un aplauso y...